A pesar de todo, sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, eh, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay mucha crisis, eh, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos... Esto es todo mentira. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. Y si lo intentas, y si tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible, que seas realista. Incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó internet, eh, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla.